A las personas que son, porque hay muchas personas que me siguen en redes sociales, que ven mi canal de YouTube, no me han pueden seguirme. Yo voy a, atrás, ¿no? eh, sí, sí, sí. Pero la gente esperaba mi comentario en Telenor sobre la tiradera del lápiz. Eh, déjame la ahora para atrás. Sí. No. Yo la disfruté muchísimo, la tiradera. Me encantó. Muy buena tiradera, buenos punchline. El lápiz volvió a ser el lápiz de antes. Lo mejor es que nosotros siempre criticamos el lápiz y eso, que estaba cantando aburrido. Que cada vez que sacaba la, ca la canción no días, cuando salió, eso no. Yo estaba así, era. De sueño. Porque de la cabeza no estaba de nada y todas esas canciones que el lápiz iba a tirar no están de nada. El lápiz volvió ahora. Y ahora le metió como es. Y le dijo las cosas mozas como es. Como él lo hacía antes. En los tiempos con cuando, cuando Vaqueró. Y contra Caja y contra Tóxico. Ese es el lápiz que la gente quería escuchar. La canción está bien. El instrumental está bien. El video está bien. Todo está bien. No diga eso. Que ahorita saltan esos locos viejos. No, tengo que, loco viejo no que... tengo que decir la verdad. Hay que ser realista La canción está bien. Ahora. Lápiz sabe que él tocó códigos que le van a dar para atrás. Que, que yo lo voy a disfrutar, <risa> yo lo voy a disfrutar. Lápiz, tú tienes, oye, me, te lo digo, tú tienes que ser perfecto. Y tú no lo eres y tú tienes cola que te pisen, porque Pero después mucho. de esa canción que tú hiciste, yo me imagino que tú estás claro de que Mozart te va a decir todas tus verdades, que tú no eres perfecto en la vida. Y él tiene, ¿Eh? mucha, cola. Y él tiene mucha cola que le pisen, Neto Flow. Mira, lo que yo quiero dar a entender... ¿Tú no la escuchaste? En eso? ¿Tú, ¿Tú que estabas en piscina? ¿Es que? ¿Tú, tú, ¿Tú no estabas en eso? ¿Tú la escuchaste? Fue toda, toda hoy? la he escuchado, toda. Oh, porque para llegaste. yo discutir, no oh, esos tú... oh. ignorante. oye, para yo discutir, no andaba de risol, una villa uh -huh. estábamos, ¿ok? Sí, un... no, porque, no, claro, privado. Sí, que ahí, no lo... Lo... ahí yo me bañé en pantaloncillo. Uno que yo uso bien, ¿tú entiendes? Óyeme. El lápiz cuando tiró, la primera vez, mucho uh -huh. descontento. Porque al lápiz, lápizita sí, escúcheme, al lápiz no se le ha quitado mérito. Al lápiz se le exigió que, fue, que, que fuera el lápiz hasta Bibi, lo, lo Que yo lo, lo dije. Dijo. Lo dijo, le falta Fíjate el lápiz, el lápiz de antes, el que tiraba con tóxico y toda esa gente. Para que usted esté comentando y hablando caballá. ¿Usted entiende? El lápiz tiró bien ahora porque la presión fue tan grande. Que hasta el que no era fanático de decía, pero el lápiz le falta. ¿Tú entiendes? Entonces ahora él arrolló tocando código fuerte donde un tipo que tiene una trayectoria uh -huh. que un libro no le va a dar para sacarle todos los trapitos al sol. Pero el lápiz no se le ha quitado el talento y el papá del RA. Claro. ¿Tú entiendes? El papá del RA, ¿Por qué? Porque se ha mantenido viviendo del RA. Y el papá del RA no, fue y el que pegó papá esto. De jara, ¿Y fue que pegó, y fue esto? Que pegó esto? ¿Tú, ¿Tú entiendes? ¿Porque Miguel que no le dio nada. la ayuda? ¿Tú entiendes? Claro no Don Miguel lo tengo claro y una vez ahí no, que me gusta No no no no Don Miguel Don Miguel Luis. está grabado está grabado Aquí. lo conseguí Cacuya está grabado Ya no. eh, yo creo que no le importa lo que yo diga ya Yo creo que no le importa Ya no, no, no pero Don Miguelo le dio el apoyo para y que llegara ¿sí? a, a Radio de Cibao. Sin ellos, sino, si Don Miguelo no hubiera grabado. Porque el Cibao fue que se hicieron y duros en ese no. tiempo, ¿tú entiendes? No, que ya ellos comenzaban a poder ver a Santiago. Porque cuando Vaquero vino cantando Nombre de Cotorra ahí en Santiago, ah. eh, o sea, eh, eh, Don Miguelo le dio la apertura al, al movimiento urbano de hip-hop que se escuchara en Cibao. En porque era dinero. un fenómeno, pero en la capital, en el este, San Pedro. Eh, y eso, en el sí, este, en el en este. En el este era que. No, quien lo llevó fue la radio, a como la Miguelo. Radio, claro, el primer ra que se escuchó en la radio fue Superency de Joa, pero en la radio de la capital. Hablo de la radio de aquí, Turbo 98. Eh, claro, Cintial, co comenzaron a hacer los paris grandes, los paris que cobraban. Exacto, en ese ah, y, y comenzaron a viajar los muchachos. Entonces, apitó el tiempo, y este muchacho yo ¿no he venido para acá. No, no, no había venido. Oye, uh -huh. ¿qué pasa? Que el lapicista, frustrado, cuando discute contigo, no, que anda, el lápiz no se le ha quitado su mérito, se le exigió. Porque yo no sé mozarita, yo no me sé una canción entera de moza. Pero al quedársela, si tiró mejor, tiró mejor. ¿Tú entiendes? Pero usted discute con un lapicita y dice, ¡Ah! Entonces tú dices, sí, el lápiz es mejor. ¡Ahora lo dice! Entonces, ¿y cuándo hay que decirlo? Porque siempre, siempre se ha dicho. Pero hasta Santiago Matías. A dice. mí lo que me da es que a mí me han atacado en las redes sociales. A mí me han llamado, personas que han visto el programa, que yo no soy pa, yo no me pa, que yo soy imparcial porque yo dije que Mozart iba ganando. Claro. Y se iba, iba ganando. Ver, que se iba ganando, iba ganando. El error de Mozart la para. Pónganle el número ahí, para que los lapicitas llame. Pónganle el número. Ahí. Fue tirar la tercera canción. Y yo le dije. Mozart, mi hermano, viejo. Tú no debiste tirar la cancela canción. Quédate callado. Dos y dos. Y la gente sabía que tú hubieras ganado. Dos y cero. No, yo quiero que lleguen a diez ahora. Canción. No, no, pues ya. No, eso, eso se, se muere sale. mañana. ¿Eh? Se muere mañana eso. Ya tener, porque... No, ya, ya mañana se muere eso. Ya mañana se muere eso. Ahora. Pero para mí, si se terminó ahora, ganamos. No. Claro que sí. No, no. Claro que sí. No, no. Claro sí. Paso a explicar por qué no. Paso a explicar por qué no ganó, o sea, no, moza. Claro, claro, paso a no, no, tú puedes sacar el álgebra y buscar todo lo que tú quieras. Pero, ¿no? Pero vez, no, vez, no, no, déjame darte el argumento, Neto. No Óyeme. No Mira, no Neto, no, ¿sabes por qué Moza va a responder? No, no, lo que tú tienes que explicarme, que tú me dijiste a mí, uh -huh. que si pasó aquí y no responde nadie, ¿quién fue que ganó? La gente va a decir que el lápiz. ¿Por qué? Te voy a explicar. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por ¿Cuánta qué. ¿Cuántas canciones te entendí? ¿Puedo explicar? Por, ¿Por, qué? Explicar, por explicar. Te voy a explicar por qué. Las dos canciones que Mozart lo rompió, que le ganó. De las dos hay una que ellos siguen pensando, dudando, por el grupo de Luini, Freo, Fran, y ese punto que fue el primer round, que quedó empate. No sé si tú me entiendes pero, es que, es que pero que escúchame, pero escúchame, escúchame. Te estoy hablando de lo que la gente comenta en la calle, en las redes. Ninguna visita te va a dar a ti el primer round que perdió, pero tampoco va a decir que ganó. Y lo que dicen que ganó son frustrados. Pero para no, para no decirte que el Mozart ganó, te dicen que el primer round quedó empate. El segundo round ganó Mozart, pero el tercer round lo ganó Lápiz. Entonces, a Lápiz... No es lo que yo diga. Escúchame, pero escúchame. La percepción de la gente. A Lápiz tirar de, grupito, tirar de último, no, de grupito, escúchame, escúchame, no a Lápiz tirar de último te el último y mostrar un lápiz diferente a las otras dos la gente no va a tomar en cuenta las otras dos va a tomar en cuenta esta por eso yo creo que mi amigo Mozart está el Goku concentrado en, un, en el infierno allá preparando la masacre Para más mí, grande Mozart, no sé si quiere que a no la buena sí oye manejo la piscina que le están llamando la Isleta moca Ok. la Isleta, la isleta. Gente. Oh, quién va cómo va el round 2-1 o 3-1 Espérate, espérate espérate, espérate, espérate, espérate, espérate Más rápido 3-1 o 2-1 Digo, perdón 2-1 o, o empate 3-1, 3-1 3-1, ¿quién ganando? Ganando quién? El, el Monza, según, según la gente Ah, no okay. que así ah, Y en una pisita, no, que es la pisita es de la te calidad te que te está hablando Ya, de la pisita Ahora vuelvo y digo Mozart va a tirar ahora pero lo, aunque ustedes no lo creamos tiene la mejor ventaja y ustedes no se han dado cuenta so, estoy aquí para ilustrarlo aquí mi, mi gente hey, un aplauso a mí llegó Enomán para ilustrarle a ustedes que miren el Junior que, miren han pasado Enomán. el qué Dice que el Junior que. No, no, yo no. le digo di que el Junior ¿Eh? dí que, dí que, dí que el Junior que el Junior de Cibao ¡Ah! ¡Ah! Oh, ¡Ya! Yeah. Así... ¡No es así! Uh, ¡Cuánta humildad! Yeah. ¿La realidad? La, ¿Es la realidad? Yeah, yeah. La realidad. A mí me he llamado hasta las 7 de la mañana solamente discusiones de oficina para saber... mi opinión. De, dale. Sí, hello. ¿Lapisita o mozarita? Sí, es que mejor, Uh, pero pero, pero tú eres la visita, Mozarita. En patronal, en par y donde quiera. Pero que tú eres la visita, Mozarita, te pregunto. ¿Por Porque yo creo que Mozart está en la mejor posición? Por eso yo creo que mi amigo Carlos Batista y mi amigo Mozart La Para tienen que estar. Modo Goku, cuando Goku estaba concentrado para. Lo baliar. va a matar de una manera. Pérate, pérate, que pérate, cuando Cibre. tú discutas con una pisita te va a salir a buscar. Esacha, es nos vamos <risas> en el parque para que nos matemos, porque no va a tener otra. Atención, ¿por qué digo que Mozart tiene la ventaja? ¿Por qué digo que Mozart tiene la ventaja? Dígalo, dígalo. Atención, el gurú, el gurú, vuelve el público, Wey Me dicen el a junior <plexcía> ahora. Ja, ja, ja. ¿Sabe por qué? Frase, ¿eh? Si ah, a los foques. Lo lo foque, si Mozart tira... Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Hoy, es jueves, hoy es jueves. Si Mozart mañana en la noche tira la canción, como yo dije en mi análisis del canal de YouTube, es que lo voy a repetir ahora, perdón. En mi canal de YouTube, ustedes pueden ir a buscarlo, pero lo voy a repetir un poquito ahora, resumida. Tiene que venir elevando su nivel de hombre como padre y hombre de familia, responderle eso que el lápiz le dijo y decirle toda la verdad al lápiz. ¿Usted se acuerda de la canción de Joa, la, la carta para el lápiz? tiene que buscar esa canción de al lápiz le dan en la madre. Se llama la verdadera carta que, de, que, que te envió Dios. Eh, eh, se le tira a Joa al lápiz. Una de las mejores tiradas que le han hecho al lápiz. Cuando, si si Moza viene en ese nivel yo, yo y cumpla, Mosa, para, perdón, para y cumpla esa, esa, esos dos requisitos que le estoy diciendo, si lo cumple y lo tire el viernes en la noche y rompe, adiós Lápiz. Porque el sábado nadie va ten, la gente va a estar y boleando a Napi Y el domingo en la mañana la gente va a hablar de Abinader. Y van a hablar de Abinader hasta que durante un mes. Dios, Dios bendiga a nuestro presidente. ¡Llévese de mí! Apla Ahora, ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo, hola, buena. Hello, hello, Mozarita la pisita No, yo soy la piscita. Ok, ¿quién va ganando para ti? Mira, son tres rounds. Espérate, para son mí... tres rounds. vamos claro. a hablar, Mira, mi teoría. Ajá. O sea, okay. el API para mí no. Para ti ganó, no. Porque... tres de los tres rounds. No, se lo llevó con todo. <risa> okay, ¿Por qué? Porque el lápiz, la vida de él, es privada. ¿Privada? Y la de Moza es pública. Amor, y moza no puede venir con una loquera porque nadie se la va a creer. Que nadie ¿Qué no se la va a creer? El lápiz tiene un recorrido, mi hijo, que ni yo. En la mira, mi amor, te voy, a, te voy a dar un dato. No te vayas de ahí. Te voy a dar un dato. Viste, sí, mi amor, es varón. Va? Eh, eh, varón o hembra? Oh, decirte, mi amor. Oh, como quiera, como quiera escucha, escucha, mira, mira de, de, escucha, escucha aquí de, decía, decía eh, mi, mamá, mi hermano, mi que cuando te va a dar un boche te dice mi amor, oye mi amor Lápiz Consciente tiene dos hijos fuera del matrimonio nunca tuvo hijos con Yurka le pegó cuerno a Yurka dos veces una niña en Santiago y una niña en la capital pero nunca dejó su esposa nunca dejó su esposa ajá, mira, mira eh, eh, de buena! Un lapicita nunca va a decir perdí, porque tú lo engañas a ellos y ellos... ¡Ahhh! Oh no, no. ¡Ay! ¡Ey! <risa> eh, ¡No acepte más llamadas! ¡Vuelvo well, y digo! ¡No acepte más llamadas ya! ¡Vuelvo y well, digo! ¡Ya se pasó el pecho! ¡Atención, moza. ¡Oye, si ese tiro es más duro que vos es el lapicita! ¡Atención, moza. ¡Atención, Mozart! Pasó. <risa> ¡Atención, Mozart! La percepción de la gente es que Lápiz está ganando. La percepción. No, no, no, no. Escúcheme, no, Pero escúcheme, no, no, no. escúcheme. No, la, gente. la gente que tiene poco bueno. No neto, es... neto. No, no, no, no neto, neto. La óyeme. percepción. Gente, gente que no son seguidores de ninguno neto, de los dos, Neto, neto. Dice, e Eso es lo que vale. Eh, Eso es lo que vale. Neto, pero escúchame. No, la no canción dice, de Lápiz. La canción de Lápiz. Hasta por fama, por el éxito que tuvo. Que fue número 5 a nivel mundial. Número 1 en Estados Unidos. Por eso, Neto, la gente le está dando a la, a la, el de oye, beneficio oye. de la de, oye, de que ganó. Oye, oye que Ahora, voy. moza la palabra. ¿Oye, para. No me voy a dejar hablar el programa? Va a tirar. Oye, no me voy a dejar hablar, Dios mío? Me voy, entonces. Óyeme lo que te Dale. voy a decir. Óyeme, nuestro hermano y amigo, Brian, ellos coge el poder y domingo. Ten cuidado. Dale. Oye. Oye. Nuestro hermano y amigo, el gran productor, Brian, Brian es. Uh -huh. Estamos discutiendo por redes, que mi hermano. De sí. que el número que consiguió el lápiz, Moza no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? El contrincante en una tiradera vale mucho. No, los, do, eh, eh, no, los dos ¿El tienen que ver. Eh, ¡Claro! no, no, el, impacto, el impacto de lo que está pasando, Moza tiene que ver. Tiene que ver que tú seas mundial. No, no, no. Y solamente eso. Que también es posible. Que no fue solo. También es posible que así como pasó lo de Lápiz, puede pasar con lo de Mozart mañana. Hello, buena. Hello, buena. Sí, buena. Dígame, visita visita Mozarita. Un saludo para esas dos estrellas de la televisión. ¡No, esto! Esto me es que ¡Lo no consciente de parte del líder, el peje. ¡Eh, sacasé! ¡Eh! ¡Sacase! ¡Eh! Son lapicitas. Son lapicitas, ¡sacase! ¡Sacase! ¿Quién va ganando? Yo <risa> que es la piscita, ¿Quién va ganando? Niscon Candelario, que es la piscita? dice. ¿Pero que ¿Quién, quién va ganando? El lápiz con gente. <risa> no, Neto, Neto. Eh, Neto. ¿Qué es, muchacho? Neto, yo te estoy diciendo. <risa> por eso, moza... cogí el teléfono de la recarga de colmado. esta sí. no hay. Por eso... <risa> <risa> Por eso digo, por eso digo y lo afirmo. La lápiz con esta tiraera le creó una percepción a la gente de que ganó. ¿Qué percepción del día? Que mañana se puede tumbar. El, mira, usted tiene que escuchar. Mañana se puede el tumbar. Que no es fanático. Que buena y te dice que lo que es. Dileta moca. La dileta, ¿Eh? la, la gente nuestra, dileta. Dímelo. Óigame, mírenme. Dile a Moisa que se le prepare, que el lápiz se lo va a meter frío. ¡Ey, ey, ey! Los muchachos, no, los muchachos están ahí. No, de la, de la, de la, Señores, la cárcel, la isleta. Yo Moca. lo que le estoy diciendo Déjame es... mandar un saludo Aquí, a los creo... muchachos de Moca. Dime. Que están fieles con nosotros, los muchachos que están allá en la cárcel Saluda. de Moca. Saludos a Carolina Medina, que, no, no, que la felicité por el otro día y no me hizo caso. saludo Saludos no, no a la gente de Jarabacoa, a Chililín, en un colmado. Chililín, le decimos. Hello, buena? Buenas tardes. Saludos. ¿De dónde me hablan, por favor? Le hablamos de Pollera Susi. ¿Eh? La Pollera Susi. Ah, ok, gracias, doña. ¿Dónde es que vamos a parar nosotros? ¿Qué, qué, ¿Quién? ¿Oye? Hello, buena. Hello, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, yo no soy simpatizante de este tipo de música. Ok. Pero. Mozart le dio que tenía que darle lapso. Véalo ahí. Oye, Mozart caballero no es fanático. No, mire, yo no sé, eso. primera vez que yo me pongo con eso me, me identifico más con Mozart. Uh -huh. Está más limpio. Hombre. Eso es lo que tú tienes que escuchar. Yo lo eso. Es, que, es, que, es, que, es que mire. Acabó, yo hombre. le oyeme el líder. Es que yo, yo mismo, si usted me pregunta a mi ¿si ¿quién va ganando? Para mí, yo le voy a decir, va ganando dos Mozart y uno lápiz. Yo le voy a decir eso. Yo lo que te estoy diciendo es que por el impacto de la última tiraera, los lapicitas se, se oh, creen ganados. Sí, es que tú tienes es que hablarlo. Yo lapicita. dije la percepción. Yo Ahora, la gente, porque si Mosa, gente que no sirve. Pero que escúchame. El general Ten está escuchando eso. Yo vi algo ver que a los focos. Me... General, aquí. La, mira, mira. A los focos me acaba de mandar. Ya, a los focos me acaba de. Sí, sí. sí. lo llamó a los focos, que lo llamó. A los focos me acaba de mandar ya algo y tienes razón. Pero, pero, Paso pero, de picar. Muéthalo, calo, calo. No, no no no no no no no no podemos, no. No podemos dar no podemos dar datos. Ustedes llegaron a ver la lucha WWF? Sí. WWF? De sí. WWF? De sí. WWF. Había un personaje que se llamaba el, el Undertaker, mi luchador favorito. Por encima de todito, de llavener y todo el mundo. Big es mejor. Eh, okay. Para mí mi era el Undertaker. Sí, sí. Sí, mira, yo vengo yo soy La para yo vengo con ese, Hello, hombre, con ese estilo el Undertaker dale. ¡Ey, Johan Osuna, de este lado! ¡El animal! La ah, no, la pisita, porque es amigo del lápiz, dime. Adiós, adiós para por el lápiz. ¿Quién ganó? Sin sí, ¿Cómo es? el lápiz? Lambón, porque tú vives al lado de él, ese Lambón Osuna. Dije, ganó el lápiz? lo que te estoy diciendo, en esto es la percepción. Cuando viene a ver, está el lado el lápiz, lo puso a llamar ese, <ríe> Johan Osuna. Y hoy sujeto. Señores, señores oye, vamos a una pausa y cuando no acá, no más, más. Pausa, Que tú veas, no, eh, aquí eh, con <risa> <risa> Volvemos más con el programa Está aplicante, señores Mañana, eh Mañana es que sale la de, de, de Mozart No sale hoy Y yo mismo le digo Le pido a Mozart No saque esa canción hoy Sácala mañana Yo lo que quiero Para que oye, no, te, no, no pueda oye, responder Oye, yo lo que quiero Que él grabe video en no La calle La Fruta Ahí que yo quiero que Moza me complaca a mí Lo grabe en de él. Ahí no, no en los minos que Mosa es de coso de. No, no, en los minos el barrio de Lá, porque ahí que de abajo de la tierra, que hago un hoyo. No, ahora mismo no se puede. No, no, no. <risas> no ahora mismo no. moza te aconsejo no. No, no, mal, no, no. Vos, no, los no, los fanáticos están muy fuertes. No, ¿Sí? sí, no, no. Si hubiesen